¡Anímame! ¡Anímame como una de tus chicas francesas! ¡Ya! Yeah. Ah, ok. Ah. Mm -hmm. Avísame cuando termines. Un poco de tiempo más y termino esta hermosura. ya terminé Ya terminé, despierta oh. Oh. Me salí un poquito corto, pero ya Ya, pongo. Bueno, ahorita lo ponemos Oh, mi mami ¿Vetamos otra vez? No, sí, déjalo ¡Ah, oh, genial! ¡Oh, Dios! ¿Me das una manito? Y desde a partir de ahora, video cada sábado. Gracias por el apoyo. Chao.